amigos y amigas vengadores y vengadoras bienvenidos aquí tóxico pero fiel grande team plátano por supuesto por supuesto a por ellos bien lo que estáis escuchando de fondo es a jeff Gru games game eh, están haciendo un directo ahora mismo estáis escuchando en el directo, voy a quitar la voz para que me podáis escuchar mejor están hablando de, de Jeff y de lo que ha dicho uno de los creadores de Assassin's Creed oh, Assassin's Creed, ¿qué ha pasado? bueno, pues lo que ha pasado es que eh, sabemos por boca de los creadores, además de Assassin's Creed de que el próximo Assassin's Creed va a estar orientado en Japón de hecho ya tenemos hasta la primera imagen que es la única que tenemos por ahora bien un Assassin's Creed eh, tocho para las siguientes generaciones de consolas Y además del estilo Samurai, que ya iba haciendo hora, también hay que decirlo, ya iba haciendo hora. Son cosas que, ¿veis lo que os dije que iba a pasar con, con Ubisoft? Pues que se iba a formar una desconfianza para con la empresa. Me lo compro en digital para que a lo mejor, Dios sabe, dentro de unos años me digan que ya el juego no es mío y que no me pertenece, que yo lo haya pagado y tal. Peor aún, porque si están quitando, si van a... a no, es, si están quitando, es que ya lo están quitando. Ojo porque ayer dio problemas Ubisoft, que yo lo pregunté por Twitter, estaba ya ahí chispeando yo ahí a la gente también un poco para ver si estaban atentos o no. Y digo, ¿os habéis dado cuenta si os han dado problema algún juego de.? Y alguno dijo que sí. Digo, pues ya están trasteando los de Ubisoft, los los videojuegos eh, comprados en, el, en la Story. Es decir, por ejemplo, ahora mismo yo tengo uh, el Assassin's Creed Black, uh, Black Flag y el que es de la 360, <risa> me lo robarán, ¿no? Menos mal que lo tengo un físico, pero de todas maneras, eh, lo peor es, es todo esto, o sea, ¿Cómo confiar a partir de ahora, con, con, como digo, con una empresa que de la noche a la mañana te puede venir con estas? Y quitarte el juego que te pertenece por propiedad. Es llamativa la, la noticia, mejor dicho, noticia, rumor. Es verdad que es un rumor bastante fundado porque son los mismos de creadores de Assassin's Creed los que, digamos, lo están dejando caer, vale. Por podemos entender de que sí, de que va a haber un Assassin's Creed tipo Ghost O Tsushima, porque las comparaciones son malas, pero sabemos que finalmente la van a hacer, así que eso es básicamente... Eh, también un poco lo que uno espera, eso es también lo que uno espera eh, de un juego de Assassin's Creed or, eh, orientado a al, al mundo de los samuráis bellos paisajes de Japón eh, dioses eh, también o sea, cultura japonesa totalmente o sea, <risa> ahí podemos meter muchas cosas como a los onis a los eh, podemos meter incluso ya en los dlc ya a dioses eh, en japón no existen esto es esto es llamativo porque una zafín que, Japonés eh, significaría meterse en la religión shintoísta y la religión shintoísta eh, proviene de la religión tibet tibetana la de o sea, la de la de buda en donde no existe dioses existen algo que se puede considerar como deidades pero no son dioses no hay un dios mmm, no es una religión teísta que cree en dios por lo tanto en todo caso habrá deidades imagino yo de llegarse a dar el ese ese ese escenario esta mañana me encontré con esto de sony lo voy a poner el primero en grande vale vamos a dejarlo un momentito ahí para que para que ve, le, podáis tener tiempo a leerlo y tal, es más que nada para que os fijéis en eh, en cómo ha ido como Sony, bueno y deberían en verdad actualizarlo porque bueno, eh, fijaos 2002 Xbox Live en el 2006 sacan eh, Playstation Network eh, Sony E3 2012 Nintendo E3 2011 ya se habían adelantado a, a la PCP como también se habían adelantado en muchas otras cosas no solamente Xbox sino otras marcas como vemos Nintendo por ejemplo en el 2012 con su Nintendo Wii U y Sony en 2013 con su Playstation 4 al Playstation 4 en su, para su Sony Vita ¿Eh? o como la Playstation 2 y la Playstation 4 vienen siendo casi una copia eh, ahí pegadita uno de otro o por ejemplo los periféricos eh, Sony 2009 pero Nintendo 2006 si tengo que elegir entre periféricos eh, elijo los de Nintendo provoca mucho más confianza sobre todo porque he visto donde acaban los otros. Por cierto, bastante difíciles de conseguir. Bueno, amigos, esto es, eh, como digo, un rumor, rumor del nuevo Assassin's Creed que se puede venir. Ustedes qué opináis de un Assassin's Creed? Ya esto es algo que seguramente que hemos comentado hasta la saciedad. Eh, un Assassin's Creed. Eh, con katanas y eso pues es muy posible de que eso se haga realidad mucho más que mucho más que posible la verdad eh, y bueno por lo que veo pues siguen vengadores y vengadoras ¿qué es lo que opináis sobre un Assassin's Creed eh, estilo samurai ambientado en Japón os mola la idea, a mí sí, a mí debo de confesar que me mola la idea, problema que hay, evidentemente que Ubisoft no se ha ganado a su público, de hecho ha generado más desconfianza que confianza porque ha abierto un precedente que quizás luego otras marcas repitan, eh, juegos y personas de todas las plataformas van a ser afectadas por vuestra decisión de quitar 15 videojuegos ni más ni menos 15 por ahora y entonces pues eh, quiero saber eh, en qué términos y condiciones vamos a comprar cualquier producto de Ubisoft a partir de ahora qué, qué tipo de compra estoy haciendo es una compra a perpetuidad es decir para toda la vida o es una compra solamente por un tiempo limitado porque el resto del contenido del videojuego no no lo no está incluido nunca en el disco los discos son simples launcher para que luego o sea, si los videojuegos que compramos digitales van a ser nuestro o como por el contrario estáis eh, mostrándonos, ni nos pertenecen ni nos pertenecerán por mucho que hayamos pagado y por mucho que seamos dueños. Habéis abierto la caja de Pandora para que otros hagan lo mismo, me parece muy mal por vuestra parte y genera mucha desconfianza sobre todo con vuestra empresa. La idea de un Assassin's Creed eh, tipo Ghost of Tsushima, que lo van a comparar, es lo primero que van a hacer, eh, es interesante, es atrayente, sin duda, pero quiero saber si ese juego me va a pertenecer o lo estoy alquilando por cuatro años, o cinco años, o diez años, o lo que sea. Quiero ver el contrato. No me vale de que. 10 eh, años después, 5 años después digáis, no, perdona pero que a partir de ahora este juego que te has comprado a lo mejor hace 3 años te lo vamos a quitar ¿cómo? pero si lo he pagado ¿por qué? no, porque lo vamos a quitar de servicio entonces crea una, una desconfianza la que se ha formado la que habéis formado, mejor dicho que vamos a ver Sí, ¿cómo os van las ventas? En cualquier producto, ¿eh? No digo ya este supuesto Assassin's Creed del que están hablando y ruboreando. No, no. Far Cry o un The Division, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, pero espero que no sea, vamos a ver en plan, ustedes eh, diciendo, vamos a ver lo que son capaces de tragar eh, la, la, la comunidad de videojuegos porque hombre si nos ponemos de malas entonces eh, los que vais a perder desde luego vais a ser ustedes así que nada amigos este es una pequeña noticia que quería tocar sobre todo porque bueno el otro vídeo el otro vídeo era obligatorio esta es una noticia que había que tocar sobre todo porque Ubisoft ha creado como digo un precedente muy peligroso muy peligroso y hay que tener mucho cuidado porque muchos otros pueden copiar desde luego esas mismas mañas y desentenderse de, de ciertos juegos, no, no eh, en cuanto al vídeo anterior pues bueno, el vídeo anterior es obligatorio denunciar a este tipo de personajes este tipo de conductas que por cierto son ilegales, es que no se les mete en la cabeza, luego dirán porque son ahora los defensores eh, del humor negro, eso no es humor negro eso no es humor negro no es humor ácido eso es un insulto contra una persona eso es una barbarie y por cierto es una ilegalidad puesto que está tiene tenencia de pornografía con animales, y encima de todo, la difunde por Twitter. Poco, poco le ha pasado. Que le, que le quiten la cuenta es lo menos que le puede pasar. Espero que a los defensores de este tipejo le ocurra lo mismo. Bueno, nada amigos, eh, espero que este eh, vídeo, este, esta noticia, o mejor dicho, este rumor, este rumor tan, tan verdadero, este, humor, este rumor eh, que, que circula no es cualquier rumor, ya lo copiarán algunos, ya lo copiarán algunos, pero bueno, en fin, eh, lo dicho tóxico pero fiel, al público sobre todo a ustedes nos vemos en el siguiente programa de Toxic Game Channel con ustedes el vengador tóxico un beso y hasta el próximo programa